Hey, es uh, uh, uh, eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu nombre? tu nombre? Tenemos que partir una <risa> unidad de estudio Ya